Hola amigos, aprendamos un poco más de conocimientos cada día. Sudáfrica es conocida como la cuna de la humanidad, porque se han encontrado muchos monumentos hace milenios. Los primeros pueblos conocidos son los pueblos Khoisan. Durante miles de años, otros pueblos africanos comenzaron a migrar aquí. Se les conoce colectivamente como Bantu. Cada grupo vivió como un territorio separado, desarrollando gradualmente su propia lengua y cultura. Creó nuevos pueblos como Zulu, Sosa, Debele, Suasi. Viven principalmente de la pesca y la cría de animales, viviendo una vida pacífica, plena y sin preocupaciones. Hasta 1652, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) puso un pie aquí, estableciendo una estación base, en el Cabo de Buena Esperanza, para proporcionar alimentos y agua dulce mientras los barcos navegan hacia la India, Indonesia y China. En ese momento, VOC era la corporación más grande de Europa comerciando algodón y seda de India y China. Originalmente, la parada era solo una tienda de comestibles con algunos empleados. Pero luego por falta de alimentos como verduras y carne fresca para proporcionar a los marineros. Entonces comenzaron la autoproducción, criando ganado y cultivando cultivos. Los colonos fueron llamados Boers, holandés para agricultores. La estación de suministro estaba prosperando, porque los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales también se detenían aquí para comprar comida. Con el tiempo, miles de agricultores holandeses llegaron a la zona de Ciudad del Cabo. Comenzaron a desplazarse hacia el interior, ocupando la tierra de los nativos para establecer granjas. Al mismo tiempo capturando esclavos de partes de África, para servir a la ganadería y la agricultura en 1688 unos 200 franceses junto con algunos alemanes huyeron de la persecución religiosa en su casa a ciudad del cabo debido a que comparten la misma religión calvinista con los países bajos se les permitió inmigrar estos nuevos inmigrantes junto con los holandeses fueron posteriormente conocidos colectivamente como africans en 1795 debido a una disputa colonial con francia en áfrica gran bretaña arrebató ciudad del cabo a los holandeses para servir como base militar junto con el reabastecimiento de barcos en 1818 comenzaron a asentarse unas 5.000 personas y se convirtieron en los gobernantes económicos y políticos de las zonas urbanas en ese momento había más de 20.000 holandeses asentados en ciudad del cabo viven de la agricultura y a menudo chocan con los pueblos indígenas por tierras fértiles en 1834, los británicos abolieron la esclavitud, causando un gran daño a los holandeses, porque la economía holandesa dependía de las granjas, para mantener su forma de vida. Emigraron al norte en busca de nuevas tierras fuera del control británico. Los holandeses encontraron una feroz resistencia de los nativos para conservar la tierra. En la batalla del Río de Sangre, en 1938, Derrotaron a los ulúes y capturaron la fértil meseta de Iqbel. Los pueblos indígenas son cada vez más empujados a tierras remotas y estériles. A continuación, los holandeses se dividieron en dos grupos. Un grupo formó la República de Sudáfrica, también conocida como Transvaal. Un grupo formó el Estado Autónomo, Orange. Vivían lejos de la costa y se dedicaban a la agricultura, por lo que no afectó los intereses británicos. Entonces se les permite existir. 1869, en la zona, el estado autónomo de Orange, se descubre una enorme mina de diamantes con reservas 10 veces mayores que las del mundo en ese momento. Luego, en 1886, se encontró en el Transval una mina de oro con reservas de la mitad de las reservas mundiales. Sin embargo, ambos estados de los Países Bajos no están interesados. Todavía se dedicaban a la agricultura, a pesar de que los británicos la explotaban libremente. Luego, la producción aumentó, lo que ayudó a los británicos a ganar mucho dinero. Los holandeses empezaron a sentirse estúpidos, cultivar todo el año no es tan bueno como los británicos explotar los recursos al día. Entonces comenzaron a emitir regulaciones, lo que obstaculizó la explotación de los recursos por parte de las empresas británicas. Mientras tanto, los británicos tenían la intención de expandir su territorio en la colonia de Sudáfrica. Entonces estalló la guerra y duró desde 1899 hasta 1902, y los holandeses perdieron. Sin embargo, los británicos perdonaron rápidamente y dejaron que los holandeses continuaran teniendo autonomía en su propio país. La razón es que son de la misma raza blanca, y los negros se oponen a los movimientos por la libertad y la igualdad. En 1910, Gran Bretaña propuso que los estados coloniales se unieran para aumentar su fuerza y gobernar fácilmente a los nativos, con la condición de que el estado libre de Orange y el Transvaal sean absolutamente leales a la monarquía británica. Los holandeses estuvieron de acuerdo y se formó la Unión de Sudáfrica. Los blancos tienen los mismos derechos en el Congreso. Ya en las primeras elecciones, el holandés Louis Boute se convirtió en primer ministro de la Unión. Y desde entonces, la política de Sudáfrica ha estado dominada por los holandeses. Con el rápido desarrollo de la economía colonial, aumentó el número de colonos europeos. En 1911, el 22% de la población de Sudáfrica era blanca europea. Los negros fueron privados de sus tierras, obligados a trabajar en fábricas y minas por bajos salarios. Fueron asignados a vivir en áreas concentradas separadas de los blancos. A partir de 1912, se estableció el Congreso Nacional Africano, para oponerse a la discriminación racias contra los negros. Llevaron a cabo muchas huelgas para exigir salarios más altos y formaron sindicatos por la igualdad de derechos. En 1934, la Unión de Sudáfrica fue proclamada un estado soberano independiente, con el consentimiento del Reino Unido bajo el Estatuto de Westminster. Sin embargo, el jefe de Estado sigue siendo la reina, Isabel II. Este fue el primer paso de los holandeses para separarse completamente de la dependencia del Reino Unido. Siempre se consideran pioneros de la conquista colonial y tienen identidad propia. En 1948, Daniel Malán se convirtió en primer ministro. Él es el creador de la política de la Parheid apartheid. apartheid. Básicamente, la sociedad se divide en lo siguiente, el número uno son los blancos. El número dos es asiático y de color. Finalmente, gente negra. Los blancos dominan económica y políticamente. Los negros se concentraron en los barrios bajos de la ciudad y se convirtieron en trabajadores baratos al servicio de los gobernantes. En 1961, en un referéndum autorizado por el Reino Unido, la Unión Sudafricana se convirtió en república. En consecuencia, el jefe de Estado ya no es la reina de Inglaterra. Charles Ward se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica. Continuó implementando una política de racismo y opresión de los negros. Inicialmente, los partidos negros, como el Congreso Nacional Africano, fueron dirigidos por Nelson Mandela. Y el Congreso Panafricano, que lleva a cabo movimientos de protesta no violentos, sigue el modelo del líder indio Mahatma Gandhi sin embargo no tuvieron éxito y tuvieron que recurrir a la lucha armada con la feroz resistencia de todas las clases de negros junto con el gran apoyo de la comunidad internacional finalmente los holandeses se vieron obligados a abandonar su política de apartheid lo que permitió a los negros participar en la política y emigrar a las zonas urbanas en 1994 en las elecciones públicas nelson mandela se convirtió en el primer hombre negro en convertirse en presidente desde entonces, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Sin embargo, como resultado de la dominación blanca a largo plazo, la sociedad sudafricana sigue siendo muy jerárquica hasta el día de hoy. Se convierten en el país más desigual, rico y pobre del mundo. La mayoría de los blancos son muy ricos. Una gran parte de los negros permaneció en los barrios marginales. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle.